Vamos a aprovechar para hablar en este video sobre los plugins de tiempo real. Y en este caso hay dos grandes familias que son los plugins dinámicos y los plugins de tiempo. Para que esto no sea tan abstracto, vamos a hacer un ejemplo aquí. Miren, tengo una cortinilla. Vamos a ponerle solo y cuando le damos playback, ahí escuchamos esta cortinilla. Incluso nos podríamos pasar a la ventana de edición. Y aquí vemos que esto es lo que suena como cortinilla. Okay. Está muy bajito, obviamente, porque en la mezcla no quiero que esto sea un instrumento protagónico. Pero si yo a esto le quisiera agregar un plugin, por ejemplo, de un reverb, tengo diferentes opciones. Una de ellas es entrar en los insertos y poner un plugin. Aquí va a depender mucho de si el canal es mono o estéreo. En este caso, el canal de la cortinilla es estéreo, aquí lo podemos ver, tiene dos indicadores. Este canal que está a la izquierda es un canal mono, entonces nada más por ejemplo eh, en la en este efecto de la caja, es una caja de madera o la clave, podemos usar la clave también, eh, si yo pongo un plugin en este espacio, el plugin es mono porque el, el canal original es mono, sin embargo en el canal de aquí de la izquierda que es un canal estéreo, tenemos dos opciones, multimono y multi channel. Entonces, si el canal es mono, no hay de otra, se va a poner un plugin y ese plugin solo tiene un canal para procesarlo, pero si el canal es estéreo o es eh, multicanal, como puede ser 5.1, surround, etc., tengo más opciones. Las opciones básicamente son estas dos, multimono y multichannel. ¿Y qué significa la diferencia de esto? En el multimono se van a poner, por ejemplo, si esto es un canal estéreo, se van a poner dos plugins, uno par, por canal y los puedes manipular por separado. Pero si pones multichannel plugin, se va a poner un plugin de dos canales y cualquier cosa que manipules va a, va a modificar igual el canal izquierdo que el canal derecho. Esa es básicamente la diferencia entre esto. Entonces, eh, cuando pongamos algún plugin, tenemos la opción de elegir los plugins dinámicos, los plugins dinámicos pueden ser ecualizadores, por ejemplo aquí un compresor limitador, un diésel. vamos a mostrar algunos de ellos, eh, si quisiéramos ecualizar, ajá, vamos a poner aquí de ecualizadores, un ecualizador de una banda súper sencillo, aquí tenemos esta ventana del ecualizador, este es un procesador dinámico y también tenemos posibilidad de poner otro tipo de cosas, miren lo que voy a hacer, lo voy a hacer mal, voy a cerrar esta ventana para volver a abrir aquí en el punto del lado izquierdo y aquí puedo seleccionar dinámicos, ok, pero si le doy clic al plugin también puedo irme a la parte de abajo de aquí y cambiar el plugin y aquí les quiero mostrar por ejemplo un compresor limitador, este compresor limitador de eh, Avid viene tal cual así y aquí podemos configurar los parámetros hay muchos plugins que puedes intercalar aquí y tenemos por ejemplo el pro expander el pro compresor el pro limiter vamos a mostrarles este este pro limiter está muy bueno porque te permite eh, medir la señal integrada en loops y esto es muy importante para algunos procesos hoy en día entonces estos son los procesadores dinámicos se acostumbra a poner los procesadores dinámicos en serie en el canal en vez de mandarlos en paralelo y también se acostumbra poner los efectos de tiempo, como por ejemplo Reverb, Chorus, Flanger, Delay, todos esos efectos que son de tiempo se acostumbra a mandarlos en paralelo. Entonces es lo que voy a hacer aquí. Se fijaron hace rato en el video anterior que aquí tengo un canal de Reverb. Este canal le voy a quitar el Mute y vamos a revisar que la entrada es un bus que se llama Reverb. Aquí está Reverb. Okay. También nos dimos cuenta que en este canal arriba puse un plugin que es un reverb entonces básicamente si yo quisiera desviar la señal de la cortinilla que aquí la podemos escuchar yo puedo abrir un envío aquí en send que por cierto también tenemos 10 Ajá. y esto en vez de mandarlo una salida física que podría hacerlo la vamos a mandar a un bus un bus piénsenlo como un cable virtual dentro de pro tools y aquí este bus incluso ya le puse el nombre de reverb entonces le voy a mandar esto al bus de reverb esto lo que hace es que abre un eh, ah no lo hizo, ah por qué no lo hizo, a ver vamos a volver a ponerlo acá ahí está, eh, cuando tú envías esto básicamente le estás diciendo a Pro Tools que lo que entra en el canal de la cortinilla lo quieres desviar hacia, en este caso un cable que se llama reverb, que casualmente va a un conector o un canal que ya tiene un reverb asignado esto es como una llave que podemos abrir y cerrar para desviar la señal de la cortinilla entonces miren lo que va a suceder, si le doy playback y empiezo a subir esto se le agrega a la señal un poco del reverb. Okay, entonces desde aquí tú puedes decirle cuánto le desvías y cuánto se queda tal cual. Entonces, ¿por qué se llama en paralelo? Porque la señal de la cortina ya está saliendo por este canal y en paralelo estamos mandando a un canal del reverb y le estamos sumando esto que se desvía hacia la derecha para que también suene en el en el resto de los canales ¿OK? hay otra cosa interesante y esto es un poco más avanzado pero lo voy a explicar de una vez aquí, si le das comando clic sobre esta flecha podemos ver estos envíos como faders individuales y entonces aquí es muy claro que tenemos una mezcladora abajo y arriba tenemos una mezcladora en paralelo en la que podemos hacer una mezcla independiente totalmente independiente de lo demás entonces voy a bajar un poco al volumen para que no esté muy fuerte pero aquí tenemos el sonido directo de la señal directa ajá, y aquí está desviándose esta señal que vamos a ver por acá todo esto que están viendo que se desvían en, en esta mezcla del reverb todas estas señales se suman aquí en el reverb y a esto se le agrega el reverb que estamos escuchando en la mezcla entonces por ejemplo aquí tengo, tenemos un laud bueno, y esto está desviando la señal hacia el reverb y le podemos aumentar o disminuir la cantidad de reverb que está entrando aquí en paralelo a la mezcla. Entonces, bueno, moraleja de esto, las... Los efectos de dinámica, ecualizadores, compresores, limitadores, gates, todo este tipo de procesadores se acostumbran a poner como inserts en el mismo canal y los procesadores de tiempo como reverb, flanger, chorus, delay, estas cosas se acostumbran a poner en paralelo eh, desviándolos con un envío. Y obviamente tenemos un canal que recibe el retorno. Hay otra cosa que quiero mostrarles aquí. Eh, cualquiera de estos canales que se está desviando, vamos a regresar aquí a este de la cortinilla, si cerramos esto y le doy clic en el reverb, déjenme checar si este es el canal correcto. Sí, aquí estamos. Si le doy clic al reverb, abre este menú grande como un fader flotante y desde aquí obviamente seleccionamos cuánto se desvía. Ajá. Tenemos la opción de ponerlo pre fader o post fader. Qué significa esto? Normalmente por default es post fader. Eso quiere decir que la señal primero entra, pasa por el fader y después se desvía. Y esto tiene sus implicaciones. Si le subo o le bajo a este fader, también va a subir o bajar la señal que se está desviando. Digamos que si esto lo dejo en, en, en un nivel de cero, aquí, lo que entra acá va a salir a través de esta llave hacia el reverb y sale basado en el nivel del fader, pero si le pongo pre-fader no importa en qué volumen tengo el fader principal, no importa si el canal lo tengo apagado, se va a desviar independiente del de valor del fader del canal principal. Entonces los envíos sí los podemos poner pre y post fader, pero los insertos no. Entonces por default esto es post fader, post fader es cuando el pre está apagado y cuando activamos el pre también lo notamos aquí con un indicador azul, que es muy útil para saber que estamos haciendo cosas pre-fader. OK, quiero mostrarles un par de ejemplos adicionales. Eh, ya vimos el ecualizador, ya vimos aquí, por ejemplo, los multi channel plugins, un ecualizador ajá, y quiero mostrar también el ecualizador de siete bandas que tiene aquí como abrir un multi mono, tiene este indicador que nos permite juntar o no los dos canales. Aquí nos dice que tenemos un canal izquierdo y un canal derecho separados y si están juntos ajá, los podemos fusionar. Eso quiere decir que el canal izquierdo y el derecho ahorita se, se trabajan como uno solo, pero si los desactivo yo puedo tener el canal izquierdo con un ecualizador y el canal derecho con otra cosa diferente. Entonces tenemos como dos ecualizadores en uno. Ajá, esa es la, la diferencia. Pero en realidad lo que quería mostrarte que y aquí estoy cometiendo el mismo error que hacen los novatos de volver a entrar ahí en vez de cambiarlo directamente. Hay un plugin buenísimo que se llama Channel Strip que te incluye muchísimas cosas. Este es un plugin súper completo que antes venía en, eh, por separado, se tenía que adquirir por separado, pero como Avid eh, adquirió Uphonics, este plugin tiene la combinación de muchas cosas, tiene un ecualizador, tiene compresor, tiene varias cosas, entonces en un solo plugin tienes eh, aquí por ejemplo un expander gate, tienes un compresor limitador, tienes sidechain, tienes ecualizador, tienes varias cosas juntas en un solo plugin y esto te ahorra tener que abrir un ecualizador y un compresor y ponerlos en cierto orden, ¿sale? entonces este plugin vale la pena conocerlo y es un plugin dinámico que normalmente se ponen los insertos, voy a aprovechar también para quitar esta sección de los insertos porque ahorita no la vamos a usar, le estoy dando eh, clic derecho sobre la pleca de los insertos para que aparezca este menú y nos quite esto. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a hablar un poco sobre automatización muy básica, pero con esto terminamos el tema de configurar envíos, regresos, eh, los insertos y demás cosas. Sale entonces nos vemos en el próximo video. Espero que estén aprendiendo un montón y regresamos enseguida.